El invitado a cenar, una parábola en tres actos, por Pérez Puyolás. Acto primero. Una persona se encontró con un viejo conocido a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Tenía previsto celebrar el día siguiente una cena con un grupo de amigos y aprovechó para invitarle a cenar. El anfitrión cocinaba muy bien y preparó una cena espléndida a base de varios entrantes, guisos de toda clase y un gran pastel con fruta concitada y todo regado, además, con buenos vinos. Sin embargo, el mismo día de la cena cayó en la cuenta de que su amigo tenía que tener mucho cuidado con lo que comía. Seguramente nada de lo preparado con tanto mimo le iría bien. Le telefoné enseguida explicándole lo que pasaba y le dijo que lo sentía mucho, que mejor que no fuera la cena, que ella le avisaría cuando se le llegaba. Otra persona de la misma ciudad se encontró en la misma situación. También habían preparado una cena espléndida para sus amigos y había invitado a un viejo conocido de todos con el que se había encontrado un par de días antes. La misma tarde de la cena, una de las invitadas se hizo caer en la cuenta de que como no se acordaba, el viejo amigo no podía comer de todo. El anfitrión, que lo había olvidado por completo, telefoneó rápidamente a al amigo para preguntarle si aún tenía el mismo problema y para decirle que no se preocupara, que fuera de todos modos, que ya le prepararían para el solo un plato de verdura cocida y pescado a la plancha. Y el acto tercero. Curiosamente, esa misma semana, alguien del mismo entorno estaba organizando un evento similar. Cuando ya lo tenía a todo a punto, se acordó de que su invitado tenía que seguir una dieta muy estricta, sin perder un segundo más, se puso manos a la obra para cambiar el menú. Seleccionó algunos entrantes que también podía comer su viejo amigo. Guardó los guisos en el congelador para otra ocasión e improvisó un segundo plato, también espléndido, pero que todos podían comer. Finalmente retocó el pastel y en vez de fruta confitada, le, fru le puso fruta natural de temporada. Llegada la hora de la cena, todos juntos se sentaron alrededor de la mesa para degustar los mismos platos que el anfitrión había preparado. Bueno, esto es, yo creo eh, que es una situación que tenemos todos en los centros, en diversidad por todos los lados, pero ahora sí que os pediría un momento de reflexión. Y si fueseis anfitrión, ¿qué tipo de anfitrión os gustaría ser? Bueno, aquí en los claustros hay eh, mucha disparidad, los hay que son como el primero, como que digo yo, a misa y lo demás que me siga hay gente que sigue un término intermedio y hay personas que intentan hacerlo todo de una forma mucho más organizada de manera que no se deje nadie atrás, ¿no? Es como seguir una metodología rampa por donde todos podamos seguir porque lo que sí que tenemos cuenta, que, que tener en cuenta es que si a veces usamos una escalera, no todos van a poder llegar arriba. Bueno, esta, esta reflexión yo creo que está en los clostros. Eh, pero si fueseis anfitrión, lo tendríais claro. Y si fueseis la persona invitada, Cómo os gustaría que os tratase. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta eh, para impulsar eh, todos estos métodos en las aulas, pero sobre todo para afianzar el, el, el método del ámbito A, que es el la cohesión el Grupo. Yo, en, en nuestro centro llevamos aproximadamente 5 años eh, trabajando en este entorno. Y después de 5 años eh, nos estamos dando cuenta de, de varias cosas. En lo que a mí respecta, eh, dentro de los tres ámbitos que tenemos, el más gratificante siempre me supone el ámbito A. Porque es eh, sobre el cual pivota todos los demás puntos que tenemos que tratar para integrar el engranaje de este método tan complejo. Eh, nosotros eh, ya llevamos unos cuantos años celebrando unas jornadas de acogida, las les llamamos así, jornadas de acogida, a plana en las cuales el primer día de clase, en vez de repartir horarios, en vez de eh, hacer las presentaciones de nuestras asignaturas, dedicamos tres o cuatro horas a trabajar exclusivamente dinámicas de ámbito. Lo hacemos el primer día, entramos los tutores en el aula con ellos un par de horas y después todo el profesorado que da clase con ellos también se involucra para llevar a cabo estas dinámicas. He grabado un vídeo que, que ilustra, sí, ilustra un poco el, el, el proceso. sobre si es fundamental o no que un grupo eh, esté considerado para llevar a buen término digamos, las, las obligaciones que tenemos en el aula. Yo considero que es fundamental, aunque curiosamente hay gente que considera lo contrario, que no es algo que es absolutamente fundamental. Lo que está claro es que es si ellos aprenden que eh, eh, la suma del conjunto de cada una de sus partes es mucho más grande e importante que, que las individualidades, si ellos son conscientes de ellos, está claro que todo lo que hacemos dentro va a tener mucho más sentido y ellos van a salir mucho más favorecidos. Entonces, lo que solemos hacer eh, antes de preparar las dinámicas, lo que solemos hacer es eh, pensar exactamente qué queremos ver en cada, en cada grupo. Entonces, llevamos a cabo una labor de planificación eh, junto con la orientadora del centro y la consultora en primaria. Y después las llevamos a cabo. Aquí eh, lo que estamos intentando es plantear las dinámicas que vamos a hacer el primer día pero no pretendemos dejarlo ahí. La idea es que eh, estas dinámicas de cohesión de grupo tengan un papel fundamental en el primer trimestre, prácticamente en todas las tutorías del mes, y luego una presencia al menos mensual en el segundo trimestre y en el tercero. Las ejecutamos los tutores básicamente y el, el profesorado desde su área, porque también hay eh, materias en las cuales también trabajamos eh, dinámicas de ámbito a, luego una conferencia. Y después hacemos eh, una reunión conjunta donde eh, el claustro completo comenta las sensaciones que ha tenido, si han salido bien, si eh, igual es mejor que las cambiemos, se si realizan propuestas de mejora un clic, eso. y entonces el proceso vuelve a empezar otra vez, y así sistemáticamente. Por ejemplo, eh, este año lo que intentaremos será dejar las dinámicas de construcción en el primer, en cuarto de la ESO, pero en primero segundo y tercero, realizar unas macro por todo el centro de manera que se puedan establecer retos y los alumnos tengan que, que poder, que poder bueno, llevarlos a cabo. De esta manera, lo que son las eh, dinámicas de ámbito A las podríamos dejar para trabajar en las tutorías mensuales, eh, mensuales, o, o, bueno, sí, las tutorías mensuales o dentro de cada área si alguno es el ese una vez salido de la jornada de acogida, nosotros seguimos trabajando en la antigua. Esa es otra dinámica que puede parecer curiosa, porque también está hecha con el mismo grupo de cuarto de la ESO, y os la resumo brevemente, pero ya os vais a dar cuenta de qué, de qué significa. ¿no? Eh, son dos círculos concéntricos en los cuales el grupo de dentro tiene que adivinar por el tacto qué compañero tiene delante. Y digo que es curioso porque este grupo realmente lleva interaccionando juntos más de 10 años. Toda la etapa de primaria, secundaria, de hecho, ellos están en algunos puntos desde infantil. Y os sorprenderíais de la, de, del desconocimiento que hay, eh, incluso físico, entre ellos mismos. Ya no digamos de algún aspecto de personalidad, ¿no? pero en, en el físico también Está no. la orientadora llevando la, la dinámica con ellos. All La chica que se ha salido aquí del plano me estaba diciendo que le iban a conocer por el triste. Y me, me dije: Bueno, pues ahora lo que sucede. de tranquilos, tocándose, bueno, intentando adivinar el reto que se les propone, ¿no? Claro, es fundamental eh, contar, contar con estas, estas, estas, estas actividades con bibliografía interesante, ¿no? Y yo eh, os querría proponer eh, cuatro o cinco referencias Bueno, esto seguro que los conocéis, ¿no? Son los libros de alternativa de del Juego del Pardo de la Escuela. El uno y el dos están en el escenario y también en el área eh, son dinámicas muy sencillas, sobre todo pensadas para infantil y primaria. creo yo. En secundaria también las hemos usado. Hay algunas veces que hay alguna muy apropiada para trabajar de forma muy sencilla. Y bueno, eh, una de las pruebas de que esto no es ninguna moda, de que llevamos eh, tiempo trabajando sobre bases muy sólidas, es que estos libros tienen 30 años. Son del año 86, tienen más de 30 años. Y yo creo que siguen usándose mucho y, y son muy interesantes. Hay una eh, alternativa también de, de Maite Garay-Bordoy, que es eh, esta que, que os pongo aquí, Cooperación de Tassorn en Colas. Esta está íntegramente en euskera, está publicado por la editorial Ibai Y también va un poco en la línea de, de los dos anteriores. ¿no? Eh, yo creo que es más adecuado para primaria y fácil, pero es muy, muy interesante también. Luego, por supuesto, la Biblia del aprendizaje cooperativo, el libro de Pérez Puyolás. Este nos ha ayudado muchísimo en el secundario. Las dinámicas... Eh, de ámbito A, eh, que, que se presentan aquí la verdad es que son magníficas para trabajar en, en secundaria incluso también en bachillerato, incluso también se podría hacer en primer ¿Sí? Y por último, otro libro, es muy curioso, ¿no? El de Sol. Ese, fijaos, que lo hemos utilizado a veces para eh, hacer dinámicas de cohesión en la formación del profesorado, entre nosotros, son dinámicas más complejas, eh, en la ESO podría ir bien, en bachillerato también puede ser interesante, es un libro, yo creo, que más destinado a lo que es el mundo de la empresa. Pero que tiene eh, media docena de, de, de dinámicas que son muy aprovechables y que funcionan muy bien. Bueno, y claro, eh, uno viene aquí igual, eh, puede dar la sensación de que solo habla del aspecto del aspecto positivo de todo esto. Y obviamente también hay un aspecto negativo, ¿no? Ahora os voy a enseñar una de las alumnas que, que salía en estos dos vídeos, ¿no? Pues cuando se fue del colegio, publicó en su cuenta de Twitter unos cuantos tweets que yo me di por aludido y que decían algo así: no quisiera mejorar mis capacidades de trabajar en solitario y conseguir lo que me proponga por mi cuenta. Estos años solo me han inculcado valores de trabajo en equipo y he acabado a Me gustaría haber podido ver por mí misma lo que hago y soy capaz de hacer. Desde hace bastante. Eh, que me doy cuenta, y texto, ¿eh? que me doy cuenta que trabajo mejor en solitario que en equipo, Y no me avergüenza. Creo que estos últimos cuatro años solo me han intentado transmitir que la cooperación es mejor que el trabajo en solitario, intentando menospreciar valores que eso transmite y la confianza que se puede llegar a coger en uno mismo. Sobre todo eh, en gente insegura, pero que quiere llegar muy alto. Bueno, esto también es una realidad. Y yo creo que no nos podemos hacer de esta realidad. Es difícil llegar al 100% de todos, ¿no? Pero, no sé, la verdad es que la, la primera vez que lo leí no me, no me sentí molesto ni nada, ¿no? Pero me sorprendió bastante. No me, no me sorprendió de todo por el perfil de alumna que es, ¿no? Una persona muy competitiva, tremendamente exigente consigo misma para, bueno, en, sus, en sus labores y, y en sus tareas. Pero, pero luego, pasaba el tiempo y me decía, bueno, pues realmente eh, igual es que estamos haciendo algo bien, si lo único que les hemos imputado son valores para colaborar, para trabajar entre ellos, para ayudarse, y pues bueno, yo creo que en esa dirección tenemos que ir, yo creo que lo estamos haciendo bien, aunque siempre vamos a tener voces en contra, no pero eh, al final lo, la conclusión que sacamos es, ¿merece la pena. la pena? Pues claro que merece la pena, ¿no? porque, porque yo creo que Después de un periodo de, ya de estudio de lo que está suponiendo este proyecto en nuestro centro, sí que creo que vamos hacia adelante y que las cosas no son eh, como antes. ¿no? Y, por ejemplo, antes os comentaba que hay algunas dinámicas de ámbito A que las utilizamos en áreas nuestras. Yo utilizo la maleta en lengua castellana, yo soy un profesor de lengua castellana, y os aseguro que una vez que lo haces no hay vuelta atrás. Y ahí tenemos eh, anécdotas de todo tipo. Yo simplemente os voy a contarlos para acabar. Eh, una pareja de gemelos nos, nos contaba en la maleta, haciéndolo, ¿no? que, que bueno, pues en un momento dado su, su gato falleció y, y querían darle pues, un sepelio muy digno. ¿no? Y lo querían llevar al pueblo donde pasan los fines de semana. Pero pues, claro, ¿qué hacemos con el gato? Pues su madre, mi corazón preciosa vació el congelador y vació el, agua en el congelador. ¿no? De manera que cuando se fueron el viernes, por lo menos pudo pues, estar en un estado aquí, eh, adecuado para poder enterrarlo. O, Tremendamente duras, ¿no? A una chavala que se le murió el padre y lo contó allí, ¿no? Y, y decía pues, que se sentía muy sola y a veces para evitar esa soledad, pues lo que cogía era coger la colonia de su padre y se le echaba en la almohada cuando dormía, de manera que podía dormirse el recuerdo de su padre. En el momento en que tú eh, entras en contacto con esos testimonios, no tiene buen trato. Y yo creo que por testimonios así, por experiencias así, merece la pena seguir, seguir adelante. Y nada más, pues, pues, muchas gracias por todo. <risa> ahora, Habíamos había hecho una, una página web, eh, digamos, eh, donde se recoge toda la experiencia de, de, del plan de acogida y de todos los métodos que estamos siguiendo de cohesión de grupo. Bueno, no tenemos mucho tiempo ahora para verla, pero sin más, si queréis coger la dirección, es esta. Incluso hay vídeos, hay material que utilizamos, partes de las presentaciones que he utilizado ahora la podéis tener, está íntegramente en búsqueda. En ese caso. Sí, de nada, de la orquesta, hay Peñicodugo que vaya blog, eh? O sea que. Bueno, yo ahora, ahora sí que sí, ya. Amar más niño tengo tiempo para la educación. Me despego. Calmena, mis madres, José. Dale en el caso de, bueno, eh, eh, sí. de, de la ruta de trabajo, yo tengo una, la misma o bolsa, dos de Bueno, el lauro. El y otro, mañana la academia, lauro, mañana el día ya pues eso. Nos da la gran licencia que estemos El tarero, el nego trimestre, y ya ven. El nego trimestre, y ahí hasta. Y todo ya Oiga, plana, oiga, ah, propuesta plana. Plana. Bueno, es... de dirección del centro oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, de suel... vale. oiga, oiga, vale. y, y ha sido en propuesta de dirección del centro o, o el bueno, eh, realmente ha sido un conjunto de todo, pero gran parte de culpa de que estemos aquí la tienen tanto Lene como el Formamos parte de, de su bueno, de, de su seminario de, de aprendizaje cooperativo y claro, luego a la, a la hora de hacer la labor de coordinación, eh, digamos que yo me encargué al principio, hace un par de años que salí, ¿no? Pero pero era, era intención de. O sea, la, la idea era ver dónde nos podía llevar todo esto, Me refiero ¿no? a la real plana. A la realidad plana fue a propuesta de coordinación. Eh, se lo planteamos a dirección, eh, lo planteamos en claustro dijimos todos que sí, y lo echamos a, hacia adelante. ¿Hubo un planteamiento feliz? Sí, sí, sí, hubo un planteamiento que Y hubo tiranteses, había gente que no lo veía. Y de hecho empezamos con 3-4 horas, pero en la, en la inicial, el plan inicial era hacerlo de las seis. Y había personas que decían, pues yo considero que es mucho bueno, pues llegamos a un término medio. Llegamos a un término medio. Y claro, ahora el, el reto está en darle un enfoque distinto. Porque al fin y al cabo, lo que sí que nos estamos dando cuenta es que a pesar de que se tratan en cursos distintos, eh, trabajar con el mismo material también tiene un desgaste, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, eh, intentamos oxigenar las, las jornadas al principio con las eh, actividades de construcción. Hemos hecho esta, tenemos otra muy similar, basándonos en una teoría muy fácil, que eh, es una, teoría, una tutoría doble. Por un lado, eh, a través de un diaporama, pues le decimos... El, el, el planteamiento es el siguiente. Para crear un puente o para, o para crear un muro necesitamos los mismos elementos, ¿no? Entonces, vamos a intentar de crear muros, crear puentes. y el reto estaba en la segunda tutoría, sería crear un puente de papel que pudiera soportar, pues, por ejemplo, el peso diccionario. Y lo tenían que intentar hacer en, en una hora. Y también es muy curioso. O sea, es muy curioso cómo se organizan, cómo... Pero claro, digamos que ya tienen una base eh, previa para trabajar con ese tipo de cosas. Pero esto nos está funcionando muy bien. Y ahora, lo eh, que os comento, el reto que tenemos ahora es, pues igual salir un poco más del aula, y hacer una yincana, pues igual por el, por el entorno o, o simplemente por el colegio una yincana pues, que den un par de horas completos. eso es bastante fácil de conseguir yo creo que es bastante fácil de conseguir digamos el material, ¿eh? luego eh, seguro que a los chavales les puede interesar mucho más que algunas eh, dinámicas que pueden quedar muy aisladas ¿no? porque si tenemos una secuencia de cuatro o cinco dinámicas seguidas puede que sea interesante pero también necesitamos alguna alternativa Las, las dinámicas las tenéis, por ejemplo, en el infantil, eh, unas las concretas, en el primario, unas las concretas, en el secundario, las concretas. Sí, la que es de que María. Sí, se quemaría, ¿no? sí. Eh, bueno, en la página que os he mencionado hay un apartado donde se ve una plantilla donde estructuramos, digamos, pues en primero hemos hecho estas, en segundo hemos hecho estas otras, María casi luego no las pisamos. Eso sí que es verdad que también luego crea un conflicto, porque hay algunas que son muy muy muy potentes para trabajar desde un, pues desde un área compuesta en las lenguas, espera Castellano e Inglés. Yo la maleta, yo bueno, básicamente doy lengua que sea, también doy alguna de Inglés. La he hecho en las dos lenguas y es muy interesante. Entonces, no quemar esos recursos, digamos, para, para las jornadas iniciales o para eh, las tutorías nos parece importante. Las del ovillo, estoy ya me imagino que la conocéis. Eh, que tiene, eso es de la araña, estas son eh, también muy interesantes para trabajar igual desde, desde un área instrumental. Y yo creo que es otro de los retos que tenemos, ¿no? involucrar a todo el claustro lenguas, ciencias, eh, para, que, para que intenten hacer ámbito de, desde su área instrumental, que no sea luego una labor exclusiva del tutor. Eh, a ver. Estas son algunas dinámicas que utilizamos y luego abajo hay una hoja de control ¿no? donde ponemos, tenemos eh, malla, pues hemos utilizado aquí, Patio de Vecinos, Abrazos Musicales Cooperativos, Argentinas, El Lazarillo, Control Rocco, la mayoría de estas son del libro de Paco Pascual. Porque aquí en, en este momento esto, es verdad que este documento igual lleva eh, algún tiempo sin actualizar, pero la idea era aquí hacer cosas muy dinámicas, ¿no? es decir, hacer cuatro o cinco. Yo creo que la tendencia que estamos utilizando últimamente es justo lo contrario. Igual hacer un pues algo que nos ocupe una hora o que nos ocupe un par de horas. Y ahí la gincana, por ejemplo, nos, nos puede encajar muy bien. La gincana, por cierto, la, la pusimos en práctica nosotros como. Bueno, el claustro de los profesores hace un par de semanas en formación y bueno, fue una bomba, una persona se tiene que disfrazar, luego hay un montón de cosas interesantes. Interesante. Pero bueno, sí que es verdad que esto, esto hay que llevarlo muy coordinado porque si no eh, podemos correr el riesgo de que unos alumnos, eh, en primero, si cambia el tutor o lo que sea, el segundo hagan la misma y entonces ahí vale, eh, se lo rompe. Pues atrás condenaba, ya pude a que a El bueno, solo. Deben escuchar, de verdad que Bueno. cuando de nuevo de ya cinco, plana, y que se la no, UNACA, ja. allá en el camino, ya os saludo, suelo no va a ser la apoyo modal. Ya que tengo UNACA, está en la apoyo okay. modal. Sí, es sí, aleatorio. Sí, sí. Lo que nos suele pasar es, claro, yo digo que es en secundaria, aquí el problema que tenemos es el siguiente, eh, no conocemos a los alumnos que nos bajan, o sea que nos suben de primaria, pero los tutores en sexto son los que nos organizan los equipos y echamos a andar un mes, dos meses, normalmente solemos cambiar por trimestre ya en el segundo trimestre ya tienes una idea de lo que quieres pero sí, sí, nos viene todo organizado incluso a ese, a ese nivel sí que lo hagamos porque al final necesitas lo que dices tú, que sean heterogéneos pero necesitamos observación que no tenemos una experiencia que no tenemos con ellos nos vienen ellos. listo, eh? chile <risa>